Buenos días, con todo este su programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco, Quito. El día de hoy, Juan David Robalino, Luis Espinosa Godet, Sebastián Oleas, les damos la bienvenida a este programa. Les recordamos que el programa llega gracias a los pisos de la Fundación Crisfe con, eh, um, con consejos financieros y educación financiera, y de eso hablaremos en el tercer y último segmento. www.consejosfinancieros.org.es es el sitio web donde podrá encontrar los consejos financieros y herramientas de, como para hacer presupuestos o entender lo que es la diferencia entre la forma de acumular intereses de inglesa o francesa y este tipo de cosas. También les recordamos que estamos en la web www.centroecuador.es donde podrán encontrar este, este programa en formato podcast, eh, sea para que lo escuchen en el lugar o descargable o nos pueden seguir todos los jueves en las ondas de Radio Centro a las 8 y media de la mañana. Finalmente les invitamos a visitar la página web de la universidad www.usfq.edu.es donde podrán encontrar eh, este programa de radio, perdón, la, la oferta académica de la universidad, eh, tanto de pregado como de posgrado, y les recomendamos que visiten nuestro posgrado en Economía, que la cuarta corte ahora, arranca ahora en agosto. Toda la información en el sitio web de la universidad, www.sfq.edu.es. Y arrancamos este programa, creo que... Eh, la propuesta era conversar sobre la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, o Rusia atacando a Ucrania, como quieran ponerlo, eh, que ya ha entrado en su segundo mes. Eh, los, el conflicto abierto arrancó el 24 de febrero. A estas alturas ya estamos en el segundo mes de conflicto. Parece que eventualmente hay ciertas declaraciones de Zelensky en que está abierto a que Ucrania sea neutral y eso ha bajado un poco las tensiones, digamos, pero bueno, hay que tomar, como decía un académico que escuchaba el otro día los gringos tienen esta, esta expresión que dice hay que tomar la opinión con un grano de sal. Sí, sí como decir, este académico decía hay que tomar la, la, la versión de los, de los rusos con un puñado de sal, porque básicamente sí. son difíciles, tienen poca credibilidad, digamos. Muy poca, ha bajado cada vez más. Claro, claramente, no, no, no, digamos, credibilidad es lo que menos tienen. Y de eso también vamos a hablar un poco de la credibilidad, de la credibilidad de las sanciones, de, eh, de la escalada, digamos, de la escalada bélica no solamente en Ucrania y entre Ucrania y Rusia que están en un conflicto abierto y algo que mencionaba David si quieren puede ser el punto de partida eh, más allá de los del, del incremento en el precio de los de la energía particularmente en Europa y a nivel global por este incremento en la tensión y eh, algo que mencionaba David es esta esta reacción eh, particularmente de los países de la Unión Europea que van a empezar a destinar mucho más mucho más presupuesto un porcentaje cada vez más elevado en el gasto público a rearmarse. Y esto es un caso interesante el caso de Alemania, ¿no es cierto? Que es un país que queda muy. con muchas cicatrices después de la Segunda Guerra Mundial, toma una postura más bien pacifista y solamente de defensa, pero el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania eh, les ha planteado, o les ha replanteado, cosa que no se pensaba observar, ha replanteado la actitud, eh, digamos, alemana y con el apoyo de la población en que necesariamente tienen que empezar a invertir más en armamento, ¿no es cierto? Y tú, Juan David, mencionabas que básicamente hay una declaratoria pública, el canciller Olaf, de eh, duplicar el presupuesto del de, presupuesto público para, eh, para defensa, ¿no es cierto? Casi, casi triplicó, yo creo que ese es uno de, de los puntos eh, importantes de las consecuencias importantes porque poniendo un poco en contexto histórico eh, conversábamos antes del programa eh, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un, un, un periodo de paz eh, histórico en parte porque había la tensión de, de, de, de, de, del armamento nuclear y todo ese riesgo que hizo que ya no hayan no, desde la segunda guerra mundial no ha habido guerras entre superpotencias porque todas las superpotencias tenían armas nucleares y el, antes, de, antes no, hace 100 años eh, en la mayoría de la historia del ser humano eh, el presupuesto militar ha sido más o menos la mitad del producto interno bruto de los países y que se peleen superpotencias era cuestión de casi anual, casi todos los años, era, era la norma. Entonces realmente tuvimos una época eh, genial de paz, bueno, con, con un montón de excepciones, no, no ha sido perfecto, pero no. relativamente a cómo ha sido sí. la historia, ha sido... Sí, o sea, tremional. ahí básicamente no hemos tenido esos conflictos globales, ¿no es cierto? Como tú dices que sí. involucren o que, tenga, que tengas conflicto en todos los teatros o en todas las, las sí, claro. zonas geográficas del mundo simultáneamente. Si bien ha habido conflictos de baja intensidad en distintos, en distintos lugares del planeta, ¿no? Exactamente. Sí. Y en, en paralelo a eso, bajó un montón el presupuesto de los militares. En, en Europa era más o menos el promedio de los países de la Unión Europea, era, era menos del 3% del PIB. Lo que, lo que obviamente libera un montón de recursos para otras cosas, educación uh -huh. pública, salud pública, infraestructura, un montón de cosas. Y ahora de pronto casi triplica el, el presupuesto Alemania y en promedio casi toda Europa duplicó el presupuesto más o menos. Y eso crea una competencia porque la defensa solo tiene sentido en términos relativos. Yo tengo que tener más armamento que mi enemigo, y mi enemigo más armamento que yo, y crea lo que llaman arms race, una, una, una carrera, a las armas, no sé. carrera a las armas, que... Cada vez gastan más presupuesto y eso tiene un costo de oportunidad, y por lo tanto, el, el, el, el civil común también lo va a sentir. O sea, realmente tiene un costo para todos los civiles. Entonces, esta también es una de las consecuencias importantísimas que ha creado esta guerra. Esta quizás, eh, quizás se podría contar también el otro punto de vista, que es el de Estados Unidos. Efectivamente, la Unión Europea o los países europeos en general no gastaban mucho en, en, en armamento, pero básicamente porque daban por asumido que Estados Unidos, como a ser la policía del mundo, o la defensa del mundo, o quien iba a asumir la defensa contra los enemigos de nuestra civilización. Pero claro, eh, durante décadas, eh, y especialmente eh, últimamente el, el, en esta última década, el presidente Trump lleva y dice eh, ustedes, eh, no ustedes son un freerider, como diríamos en economía, ustedes se están aprovechando de que Estados Unidos sí invierte mucho dinero en armamento, eh, sin tener que gastar su presupuesto de armamento y al final la seguridad de los países europeos en cierto modo está garantizada por la inversión en armamento que hacía Estados Unidos que para qué sirve la OTAN, porque la OTAN es, una, es un, recursos comunes para protegerse del armamento. Y claro, parece que eh, Europa ha despertado de un sueño un poco naif, un poco ingenuo en el que lleva estos 50 años, además con una retórica bastante cursi, ¿no? de no hay que hacer la guerra, la guerra es mala. Mira los americanos qué belicistas son y al final se ha despertado porque tiene en su propio territorio un, eh, una, un país dispuesto a sacrificar y dispuesto a entrar en guerra, que evidentemente es eh, estar entrando en guerra eh, y a pesar de lo que se dice, yo creo que esta es una confirmación de las teorías de Montesquieu, de que la, la, el comercio impide la guerra. Las teorías de Milton Friedman de que nunca había habido una guerra en dos países con un McDonald's, porque al final sí que es verdad que el primer perjudicado está siendo la economía rusa. Bueno, evidentemente la economía ucraniana y los ucranianos, pero inmediatamente después la economía rusa. Y justamente por eso también, por ejemplo, un país como Costa Rica, para poner en perspectiva esto del costo, la economía más desarrollada de América Latina, porque no tiene ejército. Entonces, es verdad, tienes toda la razón, Luis. Estados Unidos tomó ese cargo y si no me equivoco, el, el, el presupuesto americano es más grande. Creo que los seis siguientes países claro. juntos se le siguen. O sea, es desproporcionado es verdad, entonces es aplicado sobre es, todo a Europa. Claro, y, y, y Estados Unidos, claro, asume ese papel de potencia hegemónica y los otros asumen un papel de free rider de, de, de, de beneficio de eso, lo cual evidentemente tiene consecuencias en política, porque durante mucho tiempo hacíamos como que la guerra no tenía mucha importancia y es verdad. Y eso es quizá lo más importante. No creo no, sí. que esta guerra eh, no creo que esta guerra lleve la contraria a el decir que llevamos los eh, 70, el periodo más largo de la historia de la humanidad más pacífico ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Las teorías de Pinker que habla de que la civilización occidental va haciendo que haya eh, menos conflictos, menos violencia en uh -huh. todos los aspectos de la humanidad, lo cual es sorprendente porque los jóvenes creen que vivimos en una época muy, muy violenta y los jóvenes creen que vivimos en una época muy bélica, cuando la realidad es que no es verdad. De hecho, en América Latina, si no me equivoco, la última guerra entre dos países fue precisamente la de Ecuador y Perú, eh, eh, la, la guerra del Cenepa, eh, uh -huh. y te, sí que es cierto que hay guerras internas o situaciones de violencia internas muy violentas, como por ejemplo Otra en Colombia. De claro. Pero ya no las hay, o sea, se ha reducido muchísimo el terrorismo y la violencia dentro incluso de América Latina, uno de los continentes más violentos del mundo todavía. Pero Luis eh, eh, siguiendo en, ese, en esa no, no sé si la palabra ingenuo para, para Europa sea la correcta porque realmente en este caso tenemos que, que, que ser francos es Putin, es un, un solo individuo, ni siquiera un país, un individuo que realmente en mi opinión y no tengo vergüenza en decirlo porque es mi opinión su caso ya es psiquiátrico se cree necesario que sé y es un solo individuo que creó todo este conflicto o sea realmente yo sí creo que eh, somos nos hemos vuelto una civilización mucho más pacífica en promedio y que o espero más bien espero que esto de aquí sea un, un, algo, algo temporal y que regresemos porque me parece que Putin en el caso de Rusia tiene que caer por su propio peso. Estábamos conversando sí, antes pero el, de aquí también que el, el Producto Interno Bruto per cápita de Rusia es inferior al de Rumania. Pero ahí hay, ahí pobres, hay dos cosas que podemos entrar en la segunda. La primera es, las amenazas a la civilización occidental existen. El Daesh y el Estado Islámico eh, han existido eh, y han sido derrotados por la potencia militar de Estados Unidos. O sea... Una cosa es que es verdad que cada vez hay menos amenazas, pero otra cosa es que sí que hay una cierta ingenuidad en creer que vivimos en un mundo en que ya no va a haber amenazas o ya no va a haber eh, guerras. Sigue existiendo y sigue habiendo amenazas, que yo creo que de aquí a un siglo habrá todavía menos, pero aún a día de hoy sigue habiéndolo. Y claro, eh, la idea de que empobrecer al régimen, que empobrecer al dictador va a hacer que deje de haber guerra o que deje de haber el régimen tiránico, se ha demostrado falsa en Cuba, se ha demostrado falsa en Corea, eh, se demostró falsa, y hoy mismo he dado la clase a los alumnos del, de, de, del keynesianismo, eh, después de la Primera Guerra Mundial, y sobre eso se hizo muy famoso Keynes con su libro Las consecuencias económicas de la paz, eh, y eso luego dio origen al nazismo, es decir, eh, que un país puede ser muy pobre y dedicar todos sus recursos al, al esfuerzo bélico, a la guerra, eh, y no necesariamente eso va a hacer que los ciudadanos del país dejen de apoyar a ese régimen. Es decir, no podemos caer en un economicismo de creer que los ciudadanos solo valoran su situación económica para apoyar el régimen. Ahí, el sentimiento les, de nacionalidad, a, de patriotismo influye mucho. Y ahí te voy a sí. interrumpir, Luis. Nos tenemos que ir a la primera pausa. ¿Les parece que retomemos este tema cuando volvamos? Este es el programa es Economía de la vida diaria del Instituto de Economía Universidad San Francisco de Quito. El programa llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe. Ya volvemos.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 Economía de la Vida Diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión. Y estamos de vuelta al segundo segmento del programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco, Juan David Robalino, Luis Pinosa Godí Sebastián Olea les damos la bienvenida a este segundo segmento del programa de diarias al Hospicio de la Fundación Crisfer, con consejos financieros y educación financiera y de eso hablaremos después de la segunda pausa. Nos pueden encontrar en la web www.centroecuador.es, descargan el programa en formato podcast o lo escuchan en el mismo sitio o nos escuchan los jueves a las ocho y media de la mañana a través de las ondas de Radio Centro y finalmente les invitamos a seguirnos en la, en la web de la universidad sobre las actividades y a, tanto académicas como culturales y de charlas que tenemos en la universidad www.osfq.edu.es de igual forma a informarse de la oferta académica de la universidad nuestra maestría en economía, cuarta corte arrancador en agosto, de ahí pueden encontrar toda la, universidad, toda la información. Para aquellos que se unen al programa, estamos hablando del conflicto entre Rusia y, uh, y Ucrania, la guerra entre, entre Rusia y Ucrania, que ya está en su segundo mes. Y vamos a retomar un poco ahora sí directamente con las consecuencias económicas. Nosotros vamos a hablar del tema de la energía, por ejemplo. ¿Por qué se impacta la energía o el precio de la energía con el conflicto? Claro, si sí, sí, uno de los principales actores del conflicto, que es Rusia... Eh, supone el 25% de, de las exportaciones de, de petróleo y energía, de las reservas, porque del mercado actual de las exportaciones es bastante menos, no es como en torno al 11% eh, del, del mundo, pues evidentemente hay, eh, se supone que habrá menos, eh, menos demanda y aumenta el precio, aunque lo sorprendente es que a día de hoy no es verdad que Rusia haya dejado de exportar o de suplir de gas o de petróleo al mundo, es decir, han subido mucho los precios, por precaución o han llegado a estar por encima de, de 110 dólares el barril. Los futuros de petróleo, que es lo que se cree que ocurrirá en unos meses, han llegado a estar por encima de los 150 dólares el barril. Pero no es verdad que realmente Rusia ha dejado de exportar petróleo o gas. Al igual que me ha parecido a mí muy sorprendente el dato que todavía Ecuador sigue exportando el 60% de las exportaciones de banano que exportaba Rusia. Eh, o sea, a pesar de que Rusia está en guerra y hay unas fuertes sanciones, no se ha paralizado a cero las exportaciones de banano. Han caído en la mitad, que es, evidentemente es una afectación grave para la economía ecuatoriana, especialmente para el sector bananero, pero no es eh, una caída a cero. Tampoco estamos hablando que en Rusia hay una guerra total, en la que está paralizada la industria y la economía, como sí si lo está en Ucrania. Entonces, eh, estamos viendo una situación eh, no que se ha paralizado las exportaciones de todo, por tanto, ha subido el precio del petróleo, pero más como precaución que como realidad. Claro, y esto un impacto para toda Europa también particularmente, que son los principales compradores de, de Rusia. no y, y lo siguen siendo y además hay un problema eh, que, es que a lo mejor es difícil de entender y es eh, en los inviernos, especialmente de Alemania, de Polonia, eh, de, de, de, de, de, de Holanda, hace mucho frío eh, y la principal fuente de calefacción que tienen esos países es, eso? es sobre todo el gas y es el gas ruso y el gas no tiene fácil sustituto, de hecho tiene prácticamente, es un bien que tiene prácticamente ningún sustituto porque el gas que viene por una tubería difícilmente se puede importar a través de un barco como es el gas licuado. Y eso sale muchísimo más caro que traerlo por una tubería. Entonces eh, sí que hay un problema grave porque realmente los países de Europa no pueden prescindir de ese gas porque hace mucho frío y si no se tiene. Pero también es verdad que ya estamos llegando en abril, llega la primavera y ya el consumo de, de gas europeo baja mucho hasta que vuelva eh, porque la electricidad... Sí, en cierto modo se puede sustituir mejor que el gas, que el gas es lo que utilizan las casas y las instalaciones que tienen las casas. Y hasta que no vuelva el invierno, ya por octubre, eh, sí que hay seis meses de respiro. Pero claro, eso no tiene fácil sustitutorio. Claro, ahí Perdón, Juan vital No, iba solo a comentar que, que en respuesta a esto, ahora ha habido mucho interés también por energías renovables. Eh, en Francia sé que están planeando construir cuatro plantas nucleares más, y, y bueno, todos están otra vez interesados en, en energías renovables justamente para no depender tanto de, de, de Rusia claro. y de otros países. Bueno, lo, lo sorprendente ahí es que nos hemos dado cuenta de que la energía nuclear es renovable, ¿no? Francia, que era tan contraria a la energía nuclear, o bueno, que los ecologistas franceses están contrarios y muchos de los alemanes están contrarios, ahora parece que la energía nuclear sí es una fuente eficiente y segura de energía. Sí, ahí... Eh, solamente como dato, dato extraño a propósito de los a propósito de, de los hackers rusos. Parece que, hay, parece que hay algunos ataques de hackers rusos a las a las plantas o a las centrales de producción de energía eólica. No es cierto. Estos campos de turbinas sí. eólicas en bueno, donde sí. es parte, digamos, es parte de, de la actividad, digamos, de la guerra. Si sí es como complicado eh, sustituir, digamos, en al menos en el corto plazo, estas fuentes de energía, pero yo creo que al menos Alemania va a empezar a cuestionarse, como bien has dicho tú, si es que fue tan inteligente o te fue tan astuto renunciar a la energía atómica, ¿no? Y volverse eso. tan dependiente, ¿no? Luis, y regresando eso. un ratito al, al, al, al, al impacto en Ecuador, ¿qué ha pasado también con la exportación de las flores y eso nos debe mucha plata, tengo entendido, ¿no? Bueno, sobre el tema? Creo, que, creo que se debe algo de plata, pero, o sea, creo que. Eh, evidentemente eh, en el proceso en que se declara la guerra, porque a pesar de que se venía anunciando ha sido ciertamente inesperado eh, y además eh, justo había coincidido con el Día de la Madre en Rusia, que es uno de los principales días de exportación de flores de Ecuador a Rusia. Eh, pero casi todas esas exportaciones se habían pagado. Evidentemente, algunas se quedaron a pagar porque como el mundo todo el mundo sabe en el mundo de los negocios los pagos se producen muchas veces a 90 días, a eh, 180 días, eh, y los pagos se hacen más complicados ahora. Ahí ha quedado algunos cuantos millones por pagar, tampoco es una cantidad que vaya a afectar, sí que va a afectar a esas florícolas, porque es un impago grave, pero va a afectar en general a la economía del Ecuador, y quedaron algunos cargamentos de banano, que estaban a punto de descargar en puertos rusos ucranianos y descargaron en otros puertos europeos con un gran descuento, pero supongo que al menos habrán recuperado. Evidentemente, lo tuvieron que vender en otro mercado rápidamente a alto descuento. Eh, y aún cabe la duda de qué va a ocurrir con eh, las exportaciones de banano, porque, bueno, si era el 25% si van a Rusia, decimos que de manera, al menos para mí, muy sorprendente todavía siguen, eh, siguen asumiendo más o menos el 50%, te queda un 12% de las exportaciones de banano de Ecuador, que ahora el día de hoy no se sabe dónde van a ir. Eh, y eso también va a hacer que habrá que bajar el precio y habrá pérdidas. Pero bueno, es parte de la economía. Ah, okay. Y lo último que tal vez deberíamos comentar es esto de, de las sanciones. Eh, el hecho que obviamente Putin, en la práctica es, es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿Qué le importa? O sea, solo la población rusa la sufre, ¿no? Pero él, él no claro. le regalan las sanciones. Ahí creo que el, el propósito de las sanciones es básicamente causarle dolor a su entorno, ¿no es cierto? Aquel, aquel entorno que lo, que lo soporta y que eventualmente también le realiza estos pagos, ¿no es cierto? Porque si bien Putin es extremadamente rico, es extremadamente rico porque tiene este grupo de oligarcas que sigue financiando. Yo no llego a entender la lógica de las sanciones. En primer lugar, porque... A los oligarcas se dice se les ha confiscado un yate. Evidentemente, aunque el yate valga 20 millones de dólares, para alguien que tiene mil millones, un yate, pues, pues me compro otro. O sea, no me va a afectar realmente a mi manera de vivir. Y lo que va a afectar va a ser al pueblo ruso. Y aquí surgen preguntas éticas muy importantes. ¿Es responsable el pueblo ruso de lo que hace su líder, que es Vladimir Putin? ¿Es responsable cuando no viven en una democracia plena? ¿Es responsable el pueblo venezolano de lo que hacen sus líderes? ¿Es responsable el pueblo cubano de lo que hacen sus líderes? ¿Merecen sufrir las sanciones el pueblo por lo que hacen sus líderes? Son preguntas éticas que me extraña mucho que nuestras sociedades occidentales no se estén planteando, sobre todo cuando el ejemplo de Corea, cuando el ejemplo de Cuba nos han demostrado el rotundo fracaso de este tipo de medidas, incluso el ejemplo de Venezuela que ahora resulta que Biden se reúne con Venezuela a ver si ahora sí te podemos comprar petróleo, porque reconocemos que las sanciones no funcionan. Me parece que hay dilemas éticos sí, graves. Totalmente de acuerdo, Luis, contigo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que la sanción, lo que pretende es como un mecanismo indirecto de generar dolor, en principio, sobre aquellos que te soportan, entre comillas, que vendría a ser el pueblo ruso. Eso bueno. lo voy a decir con una expresión más ordinaria, es... Se le quiere pegar una patada a, Pule, a Putin en el culo de los rusos. Muy bien, claro. Eso, eso pero es básicamente... También, y, y estoy de acuerdo con ustedes, y, y seguramente no funciona. La esperanza sería que el mismo pueblo ruso se dé cuenta de la represión que les pone este Putin, y que el mismo pueblo ruso se ponga en contra de Putin y, y, que, y, que, lo, y que lo paren, ¿no? Sí, pero, pero es, yo... Es la, difícil, la, historia, pero... la historia tiene un montón de ejemplos de que... Claro, Yo más bien creo, Juan David, que muchas veces, especialmente los economistas, pecamos de mucho economicismo, de creer que la pobreza y la economía es lo que determina la acción de los ciudadanos. Y evidentemente el sentimiento nacional, el patriotismo, juegan un papel muy importante. Y si tú sientes que otro país te está sancionando, también es una reacción muy lógica decir me pongo de parte de los míos y me pongo de parte de mi presidente, odio a los que me están atacando, que a lo mejor ellos no hacen la segunda derivada de te ataco porque tu líder nos parece mal, entonces tú deberías atacar a tu líder. A lo claro. mejor no hacen la segunda derivada y se quedan en la primera, que es la lógica. Sí, sirve, digamos, de esperanza ahí. En cierta forma, el régimen soviético colapsa al final del día también por una incapacidad de los líderes, ¿no es cierto? Y, y, sí, el, el, claro. Y, y, y bueno, y, y, y la desigualdad, en cambio, sí es frustrante. Entonces yo sí. asumiría que tarde o temprano realmente se van a frustrar de que P P producto bruto per cápita más bajo que Rumania y tienen a los billonarios más brutales del mundo que, que tienen yates, equipos de fútbol claro. en Europa, clubs y, y el promedio, el ruso promedio está muerto de hambre. O sea, esperaría que algún rato ellos Pero mismos... ahí respiran. creo que Luis, Luis tiene un muy buen punto. O sea, si yo te convenzo de que efectivamente no es mi responsabilidad, sino que si son otros los que están infligiendo esto... Claro. Sí puede hacer que alrededor de, de Putin se galvanice, digamos, este sentimiento nacional, ¿no es cierto? Eh, y es, es que los rusos eh, tienen una larga historia de sufrimiento, tienen una larga historia de malos líderes y tienen una larga historia de mucho nacionalismo en torno a su esencia de la patria rusa. Entonces, eh, es que eh, más o menos la, la historia del pueblo ruso ha sido básicamente esta, ¿no? Una oligarquía... Eh, que les oprime un sentimiento de enfrentamiento al resto de Occidente y un sentimiento de que nosotros somos distintos y nos tenemos que, que enfrentar. Eh, no veo por qué. Y más, cuando Putin controla los medios de comunicación, no sé si habéis visto eh, la, lo que están diciendo los medios rusos de, de esta no, guerra, Putin controla a los medios de comunicación. Es muy difícil que así cale un mensaje anti-Putin. Que puede ocurrir, ¿eh? porque la historia es muy complicada, pero yo lo veo complicado.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 Economía de la Vida Diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión. Y estamos de vuelta al tercer y último segmento del programa Economía de la Vida Diaria el Instituto de Economía de la Universidad San Francisco. Este segmento llega gracias a auspicio de la Fundación Crisfe, Juan David Robolino, Luis Pinoza Godet, Sebastián Oleas. Les damos la a este tercer segmento. Y yo les quería proponer a ustedes sobre eh, que hablásemos sobre el buen uso de las tarjetas de crédito. Y antes de volver al aire, creo que hubo un poco de, de disenso entre nosotros. Si, son, si deberíamos tener o no tarjetas de crédito. Efectivamente, yo mi opinión rápidamente, yo vengo más de la economía comportamental, en la cual se estudia muchísimo problemas de autocontrol. Y hay un consenso que nadie critica, es que tenemos eh, poco autocontrol y es fácil para uno endeudarse. Entonces, siempre hay ese riesgo, las tarjetas de crédito es muy fácil endeudarse con las tarjetas de crédito, uno no se da ni cuenta y ¡suc! están altísimas, claro. entonces mantener autocontrol es difícil, si uno tuviera el autocontrol puede ser una herramienta muy útil pero hay que estar consciente que no tenemos un autocontrol, autocontrol. Muy, muy fuerte por la naturaleza humana, no por criticar a nadie es la naturaleza humana que parece ser así empíricamente ¿no? y ahí, ahí, bueno, entonces supongamos que podríamos tener cierto grado de autocontrol Quizás sería importante recordarle a las personas que nos escuchan que la tarjeta de crédito es eso, es un crédito, es un préstamo, es una línea de crédito que está abierta permanentemente. Y como bien dice David, si sí hay el riesgo de sobreendeudarse. Y, y a unos tipos de interés muy altos. Es decir, mi tarjeta de crédito me está cobrando 18% de tipo de interés eh, cada vez que me retraso. Eso quiere decir que si compro algo y tardo en pagarlo un año, me va a valer un 18% más. Y si tarde de pagarlo dos años, me puede valer un 36% más. Y al final acaba siendo mucho dinero que se está poniendo. Pero yo también creo que las tarjetas de crédito sí se usan bien. Es decir, la tarjeta de crédito no es algo que tenemos que tener en la cartera y sacar todos los días para utilizar. Si la tienes guardada para una emergencia, que puede ocurrir una emergencia porque en el mundo ocurren y además o eres capaz de pagar eh, mes a mes y no endeudarte te dan financiación gratis y las tarjetas de crédito en Ecuador tienen buenos programas de puntos que al final del camino, buenos programas de beneficios que al final del camino sí pueden ayudarte eh, a, a conseguir algunas ofertas o, o algunas cosas. Y además, en la vida moderna hay ciertas cosas, eh, alquiler de carros, compras de boletos de aéreos, eh, que es muy conveniente tener una tarjeta de crédito para una vida funcional. Entonces, para ir cerrando el, el, el, el programa, Recomendación de Juan David frente a las tarjetas de crédito: tratar de tener autocontrol. Y si básicamente reconocemos que tenemos poco autocontrol, quizás la tarjeta de crédito como producto financiero no sea la mejor opción y quizás una tarjeta de débito sea la opción. Pero ya en principio, si hay cierto nivel de autocontrol y podemos controlar el uso, si sí tiene sus aplicaciones, digamos, eh, como bien mencionaba Luis. Hay ciertos servicios y productos que se adquieren con tarjeta de crédito y efectivamente esta línea de crédito, porque es una tarjeta de crédito, es un crédito, esta línea de crédito puede servir para enfrentar una emergencia, ¿no es cierto? Que se puede presentar y puede servir para responder a esto y eventualmente, pero hay que recordar que este crédito se va a tener que pagar. Y con eso terminamos sí. el día de hoy. Este es el programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El programa llegó gracias al auspicio de la Fundación Crisfe. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria. Gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe.